Bueno, pues vamos a seguir aquí en Radio Futuro, en el 107.2 de la frecuencia modulada. Lo hacemos con el doctor amor Juan Bustamante. Lo tenemos ya al otro lado del teléfono. Por lo tanto, le damos la bienvenida, Juan. Bienvenido de nuevo. ¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, pues hemos tenido un paroncillo en Semana Santa. Retomamos. ¿Dónde lo dejamos, Juan. Y bueno, hablábamos en el último programa de gente que le gustas, bueno, pues lo que te hacía, ¿no? Los, los signos. Y hoy vamos a hablar de todo lo contrario, ¿no? De la gente a la que no le gusta. Sí, hoy vamos a ver pues, lo contrario, lo que hace la gente que no le gusta o que le ha dejado de gustar, pues las cosas que se hacen. Bueno, pues cuando tú quieras comenzamos. A ver, pues sí. lo primero es claramente que cuando no le gusta a una persona Lo que intenta siempre es quitarse de en medio o quitarte de en medio Y para eso lo que suele hacer es pues buscar excusas o buscar cosas donde no las hay eh, Pero bueno, el primero de los pasos que suele hacer esa gente es Por ejemplo, en el WhatsApp te va dejando de escribir Cada vez te va escribiendo menos Cada vez te llama menos sí. Cada vez te pregunta menos Cada vez se interesa menos es como yo digo, una manera un poco silenciosa de quitarse de, de en medio, ¿no? Entonces es una de las cosas que suele hacer la gente a la que ya no le gustas o le han dejado de gustar por el motivo que sea que, como ya siempre digo, suele ser por otra persona en la mayoría de los casos. Entonces ese sería uno de los primeros signos que te está demostrando esa persona de que ya no le gustas. Que te deja de a un lado, digamos, ¿no? Sí, se va como retirando lentamente. Sí. ...para que no se note mucho y para que, digamos eso, no cante mucho el asunto... ...y no digas tú, oye, que es que parece que ya no te gusta, no, no... ...lo va haciendo poco a poco porque está preparando el terreno, como se suele decir... ...para luego lanzar la bomba, que es o desaparecer directamente... ...o buscar alguna manera de terminar, y eso es lo que voy a comentar ahora... Uh -huh. ...una vez que hace esto, lo que hace esa persona es buscar discusiones, buscar peleas. Es decir, provocar enfados para luego tener la excusa perfecta y decir, no, no, es que yo no quiero seguir viéndote o no te quiero seguir conociendo, porque nada más que hacemos discutir. Claro, nada más que hacemos discutir porque está buscando eso, claro discutir. Está buscando discutir para tener un argumento, para tener algo a lo que agarrarse cuando diga que es que no se puede seguir juntos. Entonces, esto es lo que suele hacer también la gente. El buscar donde no hay, el inventarse cosas, provocar ese enfado, provocar esas discusiones para que después eh, te diga, ves, es que te he dejado porque nada más que hacemos discutir. ¿sí? Uh -huh. Bueno, pues sí, es, es otra de las razones que tenemos, otro de los puntos que tenemos que tener muy en cuenta, Juan. Y si vemos que hay muchos enfados por ahí y que son, bueno, sin razón y, y prácticamente provocados, pues... Es una señal de alerta de que algo está ocurriendo. Hay una cosa que está muy clara. Si le gusta de verdad o le interesa de verdad a la otra persona, sea estando conociendo o ya en pareja, la otra persona, si hay enfado o discusión, y lo que va a hacer es dos cosas. O intentar evitarlos o intentar solucionarlos. Uh -huh. Y una persona que hace todo lo contrario y que nada más que está buscando que nos peleemos, está provocando el final. Entonces lo que quiere es terminar, no quiere otra cosa. ¿Y por qué no lo dicen de una vez, Juan? ¿Tú qué crees? Pues porque es lo que he comentado. Son gente que, como saben, que se, que se quieren quitar de medio, lo quieren hacer pero sin tener culpa, ¿no? Como diciendo, yo me voy sí. a quitar de medio y voy a terminar con esta persona, pero tengo que buscar algo, algún motivo, alguna justificación. Y como la otra persona no me la ha dado, pues la tengo que inventar. ¿Y cómo lo invento? Pues eso, eh, provocando algo, y provocando problemas, y provocando que, que nos enfademos. Y entonces así ya tengo la excusa perfecta para irme. Entonces, es la única manera que tiene, que desde luego es muy cobarde y está muy mal, pero claro, es eh, eso, cuando se ven que no tienen nada más a lo que agarrarse, pues es lo que intentan es eh, buscar algo para poder irse de la mejor forma posible para no quedar como los culpables o las culpables. Exactamente, que ese es el objetivo final, al fin y al cabo. Claro, ya sabemos que hay mucha gente que le da la vuelta a todo, uh -huh. porque cuando nos han dejado, eh, si no le hemos hecho nada, no tienen motivo para dejarnos. Entonces, ¿qué hacen? Pues buscar el motivo, donde sea y como sea, para cuando se vayan culparnos a nosotros. Encima. O sea, encima nosotros quedar de los malos. Sí. Entonces, por eso la gente a la que no le gustamos hacer estas cosas. que Es el, yo me voy a ir, pero me voy a ir mmm, de la manera más inocente posible y más buena posible. Para mí, claro, no para otra persona. Bueno, pues esto es otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta. ¿Hay alguna más, Juan, que sea así llamativa? Pues yo diría la última y más importante sí. es cuando esa persona nada más que hace verte los fallos en vez de las virtudes. Uh -huh. O sea, cuando esa persona se preocupa más de lo que haces mal que de lo que haces bien. Dicho de otra manera, voy a poner un ejemplo que ocurre mucho en el trabajo. Los jefes en el trabajo, cuando hacemos las cosas bien, nunca nos felicitan. Pero cuando nos equivocamos, tienen sí. que nos echar la bronca. Pues aquí lo mismo. Cuando haces las cosas bien con esa persona, parece como que es lo que tienes que hacer, no te dice nada, pero cuando te equivocas en algo, nada más que acechártelo en cara. Entonces, eso es otra señal claramente de que no le gustas, que es, no, no, yo le voy a dar importancia solo a lo que conoces mal, lo que lo haces bien, no. ...y es una manera de intentar machacarte... ...y de intentar hacerte siempre culpable... ...y lo mismo que antes... ...de buscar esa manera de salir... ...y ¿cómo la busco? ...pues solo fijándome en lo malo que haces o que dices... ...en lo bueno o no... ...y eso sería hacer un poquito mala persona, ¿no Juan? ...bueno, eso la gente lo hace porque es lo que digo... ...como quieren quitarse del medio... ...y quieren quitarte del medio... ...pues se agarran a lo que sea... ...para tener esa excusa perfecta... ...entonces, pues lo que hacen es ver tu versión mala... ...pero no tu versión buena... ...todo el mundo tenemos las dos versiones... ...y en este caso, eso lo que está haciendo es... ...intentando sacar lo peor de ti... ...para en el momento de irse... ...pues decir, es que era tal, es que era cual... ...es que hacía esto, hacía lo otro... Y, ...pero es que también hizo cosas buenas... ...pero como sabemos, mucha gente lo que hace es manipular la historia... ...cuando se termina... ...y te ponen del malo o de la mala... ...cuando realmente no lo hiciste todo mal... Uh -huh. Bueno, pues estos son los tres puntos más, más fundamentales que, bueno, nos has comentado hoy, de la gente a la que no le gustas y esas señales que, bueno, eh, nos van dando poquito a poco y que tenemos que estar alerta, ¿no, Juan? Hombre, yo siempre digo a la gente que pensemos, eh, si nos gusta alguien de verdad, si haríamos todas estas cosas que acabo de comentar, o sea, si le haríamos todo sí. esto a esa persona. Evidentemente la respuesta es no. Uh -huh. Por lo tanto, si esa persona que estamos conociendo o con quien estamos no está haciendo todo esto, nos está demostrando claramente que ni le importamos, ni le gustamos o, queremos, o que hemos dejado de hacer. Exactamente. Bueno, pues concluimos, Juan, y lo hacemos con un como siempre, con ese pequeño resumen que nos gusta escuchar. Pues el resumen es mmm, que si vemos que una persona solo ve nuestro la lado malo, si vemos que una persona solo está buscando... ...peleas y problemas con nosotros... ...y si vemos que esa persona se empieza a apagar... ...o se empieza a, digamos, a quitar del medio... ...pues está claro que no le gustamos... ...como he dicho, en la mayoría de los casos... ...puede ser por otra persona... ...y eh, lo que no debemos hacer es ni insistir... ...ni convencer, ni nada... ...simplemente si esa persona ya no quiere conocernos... ...o no quiere seguir adelante... ...pues dejemos que se vaya, porque... ...¿para qué queremos a alguien... ...que solo se preocupa de estar mal con nosotros? es mejor o estar solo o sola o estar con alguien con quien se, sí se pueda estar. Exactamente Juan, pues muchísimas gracias que sí. tengas una feliz semana y bueno, pues el martes que viene retomamos de nuevo nuestro programa con otro asunto que seguro, seguro, seguro será tan interesante como siempre pues muchas gracias a vosotros para la semana que viene ya tengo preparado las etapas de una ruptura cuáles son y qué es lo que hay que hacer, eso es lo que hablaremos el próximo martes, las etapas de la ruptura bueno pues las analizamos el próximo martes, muchísimas gracias Juan, gracias a vosotros, una buena semana, un abrazo